Pero me está faltando algo. Dimos de alta, pero nos modificamos. no modificamos. ¿Sí? Y para poder modificar... Vamos a ir a la base de datos, vamos a corregir esto. Bueno, acá está nuestro... Acá están nuestros datos. Queremos ¿Qué modificar hacer? este. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Los dos grados no nos sirven. ¿eh? Sí. Oh. Así como el formulario puede tener esto también el cuadro puede tener eventos. Así como... Oh. Entonces vamos a nuestro... Nuestra operación, y dijimos que así como el CDI tiene eventos, el form tiene eventos, el cuadro también tiene eventos. Y el cuadro, fíjate que esto nos sugiere que puede generar por nosotros un evento de selección. Y le damos generar, le crea esta fila con un identificador de selección, sin etiqueta y con un iconito. ¿Qué creen que va a aparecer ahí? Este evento va a generar un botón por cada fila sí. fíjense lo que tenemos ahora en el cuadro tenemos los datos uno abajo del otro sí. si yo ahora cargo, creo que le digo sí. ahora hay más espacio acá porque control gif este lado no tengo un botón por cada fila sí. y ahora que tengo ese evento selección en el cuadro yo puedo ir al CI otra vez al php del CI a generar código y ver en la sección del cuadro que tengo un EBT cuando selecciono, lo tildo, lo genero, lo le vengo, a mi editor, escribo, y acá. Este es el evento que se va a llamar, que se va a ejecutar cuando le va a dar clic en la lupita esa que está al lado. Y me va a pasar, como parámetro, un array, un array con el ID de la fila seleccionada. ¿Qué me va a venir en ese array? ¿Quieren ver? Vamos a ver, EI EI, no EI. Por selección, ¿sí? esta misma variable se lo estoy pasando a, a la función de TOA que me muestra, me muestra los arrays y las variables de datos simplemente. Entonces, seleccionemos alguna, se debería ejecutar ese evento y debería mostrarme en un árbol los datos: bien, el ID y el nombre de la columna de la tabla, de la tabla. idéntico documento. Entonces me viene una, una raíz de una sola fila con eh, una clave, la clave ID de los bajos tipos documento y el valor 6. Sí. O sea, yo para obtener ese 6, ese número, yo voy a poner acá entre corchetes a la raíz, pedirle la posición ID tipo documento. Sí. Sí. Entonces digo, de sí. este array traeme el, el valor que tenga de esta posición, el valor que esa posición sí. del array. Y le hago un I árbol, selecciono otra vez lo mismo, le digo guardar, me parece que no le digo guardar, no le digo guardar, guardar, y acá me y veo de valores 6. ¿sí? Sí. el número, solamente el número ya o sea, no es una raíz sino un número entonces con esto, con esto que está acá yo tengo el ID de el tipo de documento que el usuario seleccionó el que se en el, la lupita esto me va a servir sí. para, para decirle así. al CN que estoy editando ¿sí? cómo le digo al CN que en vez de hacer un alta, que se prepara para hacer una eh, sí. modificación tengo que, otra vez, le digo a mi al CI, CI, trae el CN de a la dependencia llamada DR, que está tipo de documentos, y esta dependencia a la tabla DT tipo de documentos, cargar, Cargar, o sea que lo traiga de la base de datos, y en realidad yo esto lo tengo que pasar la selección entera, o sea, tengo que pasar de la que, me, trae, que me, me facilita todo, porque le tengo que decir las dos cosas, cómo se llama la columna y el valor que tiene que buscar en esa columna de la tabla, ¿sí? Y como vimos recién, cuando yo hice una IRO de la selección, eso es lo que me trae. Este, esa, esa variable de un array con las dos cosas, el nombre de la columna y el valor que tiene eso bueno, con esto está. ustedes qué dicen Perfecto. yo aquí y se ejecuta ese procedimiento sí. se ejecuta esa línea de código que yo ejecuto tengo que cambiar, moverme de pantalla porque ahora me tengo que pasar al formulario para la edición de ese, sí, ese, ese registro. registro. Entonces digo otra vez, this set, talla, y el nombre de la pantalla, que era, ok, okay. Allá me como, bonís. Vale. Pero entonces le estoy diciendo acá al CL que se prepare para o sea, que cargue el ID, el ID que le paso acá, que tenga en cuenta ese ID. Bueno, vamos, vamos a cargar y vamos a editar. Ah, ¿qué ha pasado? área no se enteró. El CDN se o enteró, o pero el CDN es la parte de... de, de el controlador de negocio, o sea, la lógica del negocio este sí. es el CI, la parte visual y el formulario nunca se enteró yo nunca le dije el formulario, mira el formulario se quedan listos, ¿verdad? para ¿Todo? todo eso, y eso yo lo tengo que hacer así como... cuando yo le cargué datos a Juan? ¿y qué evento? ¿acuerdan del evento del cuadro? en la configuración del cuadro ¿con? ¿quién bajo? ¿quién bajo cuadro? Seguramente le dije que es para todos los ya sea cuadro, formulario, FIS, formulario MN, todos tienen su COMP. Entonces, yo, a este formulario le tendría que agregar una función de configuración para cargarle los datos que voy a editar. O sea, es decirle, estos son los datos que vamos a editar. Entonces, yo digo conf basco basco y, un bajo, y, un bajo. y el, cuadro, el formulario, ¿cómo se llama? que ¿Qué identificador tiene? Viste que vemos pantalla inicial, pantalla de edición y en la pantalla edición aparece el identificador del formulario. Conf. Y, form, y acá me va a pasar el form. Bien. Cuando, hicimos, cuando hicimos clic en el botón nuevo, este con no estaba creado. ¿sí? Entonces hicimos clic en el botón nuevo y el, cuadro, el form apareció vacío. Recién cuando hice clic en, el, en la lupita también apareció vacío. O sea que los formularios no se tienen que configurar para cargar datos nuevos, pero sí al hay... En el momento de modificar datos ya existentes en la base de datos, yo tengo que acá poner un if y detectar si estoy editando o no, no. Si estoy editando, voy a buscar de los datos que, que tengo que editar y cargarlo. Si no estoy editando, no tengo que hacer nada. Entonces, pongo un if, if estoy, eh, si estoy editando, yo tengo que agarrar el form, esta variable que me pasa el toba, que es el formulario, al form le tengo que decir set datos ¿verdad Juli? Sí. sí. Y que datos. Mm. Aquí en el Conf form, todo va. ya está armando la pantalla de edición. O sea que todavía hecho clic en, en la lupita y se ejecutó esto. Si se ejecutó esto, le estoy informando a CM a este DR, a esa tabla que, que cargue esta selección. Y ahí le digo clic, la pantalla que va a tener que, que generar es la de edición cuando todo se predispone a generar la pantalla de edición tiene que configurar el formulario entonces todo ya está generando ya está empezando a generar la ya tiene la intención de generar la pantalla de edición por eso está llamando al con del form acá ¿Okay? entonces a esta altura nosotros podemos asegurar que si llegamos hasta acá es que el cn ya está enterado del id que queremos editar cargó, fue a la tabla, buscó ese id y lo cargó y el cn conoce entonces aquí podemos decir this CN, otra vez lo mismo, DR. No, sí, Dr. Tipo de sé Eso, tabla de T tipo. Get datos. ¿sí? Yo le estoy diciendo al CN, CN, ya que vos sabés de qué registro estamos hablando, dame los datos de ese registro. Eso me lo guardo en una tal datos. Y en tal datos se lo paso por. ¿Ok? Qué? ¿Qué me falta? Me falta. ¿Cómo no sé si estoy editando o si.? Por el contrario, mi CN no, no está enterado de nada y estamos hablando de nada. Pero lo Así que, que en vez de hacer que en una lupita sí. el usuario se clic en nuevo registro. Porque el CN otra vez sí. me lo va a decir. ¿Sí? Dice en esta tabla, flechita, hay por Esta función de. Esa función de todo, hay cursor me va a Se me tapó un. Hay cursor me va a doler. True o false. TRUE si hay un cursor seteado en la tabla, o sea si todo tiene bien claro de qué registro estamos hablando Y FALSE si no se enteró de nada sí. okay. Pero, pero yo si bien cargué la tabla con la selección, nunca seteé el cursor Entonces esto, si como está, si yo no seteo el cursor, siempre me va a dar FALSO ¿Qué es eso de hay cursor? O de setear el cursor, set el cursor eso tiene, cobra sentido cuando trabajamos con muchos datos. Por ejemplo, en un formulario ML, anidado. A ver cómo explico esto. Algo así. Nosotros, por ejemplo, el todo hace eso todo el tiempo. Nosotros tenemos arriba los eventos. Este el, el formulario ML de eventos. Tengo un evento aquí, otro evento aquí y acá tengo una lupa. Imaginamos que es una lupa, ¿no? eh, Yo selecciono este evento y acá abajo el todo me carga los datos de este evento. O sea, yo no los datos, cosas okay. y esto es un formulario yo acá puedo ingresar el nombre del evento puedo ingresar de la etiqueta acá hay los checkboxes ¿sí? esto es un formulario y esto también es un formulario entonces, todo que hizo? ¿todo tuvo que cargar como nosotros hicimos acá abajo tuvo que cargar una selección desde un ID sí. tuvo que cargar una selección para una de las tablas que, que tiene tiene un el dato de relación con muchas tablas relacionadas sí. y sí. nosotros habíamos seleccionado un CI, al costadito. Entonces, todo se fijó a ver cuál, el ID de cuál CI estamos hablando, le pasó ese ID del CI acá y para ese CI trajo todos los eventos. Cargar y cargar todos los eventos. Trajo varios, varios, varios, varios, de México. Y cuando nosotros volvimos a hacer acá, lo que le dijimos al todo fue: todo se te da mi cursor en este evento. De todo lo que me trajiste, yo quiero editar este y traerme los datos de ese evento para esta otra tabla que está relacionada con la de los eventos. Entonces, la de los eventos tiene para tabla relacionada y con esa tabla cargamos este formulario y acá este formulario tiene un guardar acá abajo Dale, sí. si hacemos aceptar, como cuando hicimos clic acá seteamos el cursor en este evento todos saben de qué evento estamos hablando, entonces al darle guardar él guarda esta información para este evento, no para el de abajo ¿sí? y abajo de este formulario hay otro guardar, que lo que hace es guardar los datos de este multilinio relacionados con este entonces el cargar me trae todos los datos relacionados con un ID y el set cursor le dice a todos: Vamos a trabajar en este momento con este eh, registro. Si nosotros no seleccionamos cursor, todos no sabe por cuál registro estamos hablando, eh, cuál registro. ¿Qué registro queremos modificar o a qué registro le queremos asociar un nuevo, un nuevo dato Entonces, después de cargar, tenemos que hacer un set cursor. En este caso es trivial porque tenemos una sola tabla y tenemos una sola ID y solo una, es trivial. Pareciera redundancia, pero en aquellos casos complicados, nosotros agradecemos que exista este tal set cursor porque si no, no podríamos trabajar. Set cursor y le pasamos otra vez a. Ahí, hago? Set cursor y le volvemos a pasar la misma selección. Hay tablita más que tengo que pasar un uh -huh. tal get y de memoria para la misma para la tabla, ¿no? Tabla, sí, get, id, fila, condición. Bueno, mirá que les dije, yo lo hago cargar, le paso la selección, o sea, el id, si quiero que cargue y después le hago set cursor y le paso el mismo id porque ese es el id que quiero. Que en este caso ¿no? es el que no. queremos buscar, Sería bien lo que fuera así de fácil, pero nos, nos complicaron, nos hicieron, una vuelta más. Esta selección se la tenemos que pasar a la selección, o se la tenemos que pasar a esta función. ¿Sí? Y aquí la condición. ¿Qué le está diciendo, qué, más, qué le estamos preguntando, qué le estamos pidiendo al detective? estamos preguntando, esto que cargamos acá de los EV, queremos que nos diga el ID de fila de la memoria, o sea, acá pueden haber tres registros, ¿sí? y cada uno tiene un ID temporal en la memoria RAM. De Nosotros decimos, bueno, de esta selección, o sea, del ID6, yo quiero saber en la memoria RAM qué número de ID tiene, qué número temporal de fila tiene. Entonces, esto me devuelve una raíz con. No? un solo registro, la posición 0, que me dice el ID de temporal que tiene. Y yo ese ID temporal le tengo que decir a todo, todo, mira, ese ID temporal de, de fila es el que vamos a editar. Se tiramos cursor en ese ID temporal de fila, ID de memoria rápida. Después nosotros vamos a mostrar un, un, un archivo que armamos de HP para facilitarnos y obviar esta parte, digamos, porque nunca es rara vez la que usamos el ID. El ID que diré aquí la condición para otra cosa que no sea el cursor. Es más fácil decirle cargar selección y set cursor de la misma selección. Obviarnos este, este paso que nos complica la vida. Entonces, ahí ya se te el cursor abajo. Ya sabe todo. Ahora sí sabe el CN de qué, cursor, de qué registro estamos hablando. Entonces, cuando yo le pregunte, ¿hay cursor para esta tabla? Me va a ver true true. Hay cursor. Y ahí va a entrar este if por el true y le va a pedir a, al CN que le dé los datos de ese registro es el nombre del ID, y si lo pasamos al formulario. Este, cuando nosotros le pedimos los datos de SRG a la tabla, esto es un array con nombre de campo, valor de campo. ¿Sí? Nombre de campo, de campo. para de <risa> Y si el nombre de campo que viene de la base de datos coincide con el nombre de campo que le pusimos al, al formulario para ese campo, de LF, te va a mostrar el valor de ese campo en el formulario. Por eso tenemos que hacer que coincida el nombre de la columna en la base de datos, con el valor que le en el Estoy hablando de este valor que ponemos para ese nombre. Nuestra tabla, en la también se llama así, este campo se llama para esta tabla. No, claro. Como está todo sincronizado debería andar bien y podríamos llegar a ver datos. Ahora, tengo un problema, porque hoy cuando le hice clic y me pasó a la parte de edición, yo pedí que cargue. Bueno, ¿me le a pedir? Sí, le pedí que cargue, pero vimos, eh, habíamos dicho que solo se enteró el CN, pero no se enteró el formulario. Entonces, todavía el CN tiene esa información. Si yo le vuelvo a pedir que cargue... Yo me voy a cargar dos veces en el mismo registro. Lo tengo que resetear antes. Bueno, se me va a resetear. Si yo hago clic acá, se va a resetear. Si hago clic por acá arriba, también se me reseteó ahí. Estamos en cero, qué problema. Pues, ah, no existe el método que datos para DT. Eso, no? get. Get okay. La función no se llama GetDato, sino get... Get solo Acá, donde le puse GetDato, en realidad es Get. La okay. función para la tabla que nos trae los campos del registro seteado, del cursor seteado, se llama Get. Sincronizar, se sincronizó. S S Seteamos el dato, el CN estaba enterado de que estaba en no, no. una modificación y no en un alta. Cambió, bueno. okay. sí. Ahora metimos donde código